Lenteja. Lentil. Lentejas guisadas. stewed lentils. stewed lentils. Pimiento verde. Green pepper. Green pepper. Cebolla. Onion. Onion. Puerros. Leeks. Leeks. Zanahoria. Carrot. Carrot. Patata. Potato. Potato. Salsa de tomate casera. Homemade tomato sauce. Homemade tomato sauce. Aceite de oliva virgen extra 6 cucharadas. Extra virgin olive oil 6 tablespoons. Extra virgin olive oil 6 tablespoons. Diente de ajo. Garlic clove. Garlic clove. Laurel. Laurel, laurel, sal, salt, salt, pimentón dulce uno cucharadita, sweet paprika one teaspoon, sweet paprika one teaspoon.